Línea Avant ¿Por qué es importante la bioseguridad en la granja? La bioseguridad es una práctica de manejo enfocada a reducir los agentes patógenos que afectan la sanidad y el rendimiento de los animales en la granja. La línea de bioseguridad Avant es un desinfectante a base de una combinación potencializada de sales cuaternarias de amonio de quinta generación contra micoplasmas, bacterias, virus y hongos. Son productos biodegradables que no irritan la piel ni mucosas. No son mutagénicos ni carcinogénicos. Contiene en su formulación excipientes desengrasantes y surfactantes, no corrosivos, termoestables y son de actividad total en aguas duras. La línea Band es de efecto desinfectante rápido, de fácil preparación y estable ante diferentes condiciones de pH. Avant Tapete Ultra. Es de rápida acción germicida, fácil aplicación y libre de enjuagues. Avanzar. Es de rápida acción, poder germicida y no requiere mezclas. Avant Ultra 5. Es seguro para el operario, no corrosivo y eficaz en limpieza. Línea de bioseguridad Avant para el control de enfermedades y brotes infecciosos. Con la calidad y el respaldo Birvac.